mitad lo analizamos eh, es relativamente fácil bueno pues el tema lo vamos a dividir en tres partes la parte de campana sobre campana la parte de belén campanas de belén el estribillo de, digamos y la parte de recogido su rebaño a donde vas pastor, pastorcillo bueno entonces es relativamente sencillo eh, no estamos poniendo roles raros ni nada como siempre en este tipo de temas y empezaríamos así Hacer una introducción, ¿vale? Lo que estoy poniendo es el dedo índice sobre el primer traste de la segunda cuerda y pulsando la tercera, la segunda y la primera. Toco un par de veces y cuando diga voy a que vaya, que vos, pues hago. Y aquí lo que he hecho es estas tres como la introducción. Re, levanto para poner un solo al aire pu y pulsando la, la segunda, tercera, cuarta. Campana, sole, campana. Perdón. Campana, sole, Re, Vuelvo a poner como la primera posición y ahora me voy a cambiar a, a la tercera, segunda y primera. Y la segunda y la tercera al aire. De manera que hago. Campana, sole, La repito, y, con la tercera, segunda y primera al aire, y, so, y ahora voy a poner esta nota. Voy a hacer esta melodía, pero siempre pulsando la, las tres cuerdas. Estas y, so de ahora pongo un do, y, un do. Ya sabéis, vale, levanto la primera. Y, vuelvo a pulsar la tercera, la cuarta y la segunda. Repito. Campana sobre campana. Campano, vamos, la hostia. El campano es el salmón ese primero que pescan en, en Asturias. Campana sobre campana, y sobre campana una. repito de Día el velo de vele. Bien, cuando he acabado esta parte digo de la sal de la puedo poner lo que he hecho o si quiero poner bajo un bajo un poco más interesante, puedo poner el índice en, las, en la segundo traste de la cuarta cuerda ¿vale? quedaría la sal ¿vale? es otra opción y ahora viene lo de Belén, Belén. B, be, lo puedo poner así, ¿vale? B, O, oh, B. Yo creo que queda más chulo en un cierto contraste. Ups, para, cabrón. Para ahí. Queda cierto contraste si hago B. Y ahora me voy al, al Do, B, de, del traste quinto. B, Pongo Fa. Fa, lo, san, levanto el dedito, Los tocan... Esto es un la menor. Perdón, ahí. Repito. En la menor, ¿vale? O también incluso podría poner con el bajo, ¿vale? El bajo iría en el traste noveno, igual que, igual que en el traste noveno sería de la tercera cuerda, tercera y cuarta, como más me guste. Le de que Los Ángeles todan. Primera, segunda, tercera. Y ahora me voy al séptimo traste. Que... Pongo un sol nueva, nuestra. Es. Y acabo pulsando la, tercera, la cuarta, tercera y segunda. ¿Vale? Como al principio. Entonces, todo lo que llevo de momento es... I'm so Y ahora viene recogido el rebaño. Entonces habíamos hecho... Que los ángeles tocan, que nueva nos Y hago como otra vez la introducción. Y ahora pongo un do. Re, re... Y ahora voy a hacer esta, melo esta melodía. Pero, como siempre, hago acompañando con las cuerdas adyacentes. Re, do. Perdón, A do do, en el en el quinto traste su, y vuelvo otra vez a fa así mejor usando la tercera la cuarta tercera y segunda Re, Se sigue resonando el, ro, el do en la cuerda cuarta y si queda resonando ahí llena mucho recogido tu rebaño y ahora doy do a don y ahora pongo un re a don re en formato F ¿vale? va sol y este sol hago exactamente la misma figura que hacía eh, a que los ángeles tocan que no me van de traer las mismas notas y la misma la misma postura digamos entonces re, re, co, perdón, recogido tu rebaño, a donde vas por lo repito lo... y ahora voy a meter voy a meter el bajo del re y el bajo del sol vale re, que es el bajo es simplemente pulsar estilo cejilla la, la segunda la cuarta y la tercera en el segundo traste entonces queda y para anticipar un poco yo creo que aquí que vemos aquí el, el do bien claro re, perdón re, que es y ahora pongo un sol normal el bajo no es el sol el bajo estaríamos poniendo un la man te. pero queda súper chulo a mí me gusta mucho este, esta disonancia no sé como los músicos que me, que me digan qué es esto pero me gusta mucho que el bajo ahí esté en, en, en sol en la eh, ya me perdió Son manteca y la misma melodía y vino y al Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que muevan nos traéis ¿vale? bueno, pues espero que os dé tiempo a ensayarla un poquito y para tocar la mañana mañana o pasado el cualquier día, todo, se puede tocar todos los días